El taller de corte y corrección siempre ha sido para mí mucho más que un taller. Siempre digo que acá uno puede aprender de todo, desde dónde va una coma para el vocativo, hasta cómo hacer una buena salsa. Realmente hemos pasado momentos maravillosos. No solo yo, me imagino que mis compañeros también. Y siempre me gusta contar dos anécdotas de Marcelo, una de ellas que tiene que ver con un premio que yo gané, porque yo empecé a traer cuentos, eran mis primeros cuentos, y Marce siempre me decía, mira, no está bien el cuento, yo me y me acuerdo una frase que Marce decía, si vos no te vas puteando de un taller, es porque es malo, y yo me iba calientísimo de acá, salía, iba, y una vez traje como tres cuentos, y los tres cuentos Marce me dijo, mira, no están, no son cuentos. Me fui un día enojadísimo de acá, no con Marce, por supuesto, sino con uno mismo. Y ese día escribí un cuento, Bañar al Bebé, que eh, después, meses después, salió ganador en un concurso internacional en Colombia. El concurso internacional de cuentos ciudad de popiales, organizado por la Fundación Gabriel García Márquez. Y el primero que se lo dije fue a Marce, me acuerdo. Y no lo, bueno, yo le dije, mira Marce, si vos no me hubieras dicho que esos tres cuentos eran malos, nunca hubiera escrito este cuento. Y eso, bueno, para mí vale muchísimo. La otra anécdota que cuento siempre es: una vez que vino una fan del, del, del taller, creo que era fan de, de los videos, se sentó acá y, y ella estaba realizada. Eso fue como una una epifanía que tuve yo. Y cuando terminé el taller, me acuerdo que ella estaba hasta con la madre, eh, le dice a Marce: No, yo no puedo creer que estoy aquí. Que, que, que tus clases sean tan geniales, yo te miraba, si no me equivoco ella era de Paraguay y dice, y cuando terminó el taller ella se fue y le dijo a Marce todo lo que ella dijo tiene razón, pero a veces uno, vos sos tan hospitalario y tan abierto como uno que uno se le olvida lo, lo genial de las clases, lo genial de, de estar acá y nada, solo te quería decir eso, le dije a Marce y me acuerdo porque cuando la escuché a ella hablar Dije, en verdad estoy aquí, yo vengo todos los fines de semana ella vino una vez y, y le está diciendo todo eso. Así que bueno, eh, nada más.